Alambo sobre el mar, y hoy está vivo a los compinches. Sobre la nieve con los sueños soñaré, soñaré, soñaré. Con mis sueños me despierto y puedo. tu ¡Super! No son más que sueños, nunca se podrá cambiar Mientras viva en el planeta, esa plaga llamada humanidad Hagas lo que hagas, se acerca nuestra destrucción total El día en que menos lo pensabas, todos los habitantes de la Tierra morirán Soñaré que Dios me protegía Buscaré el sol de un nuevo día Tras las cumbres más sinuosas Tras las selvas más frondosas Donde quiera que yo pueda Buscaré, buscaré Soñaré que por fin tengo un amigo Y que mi piel No es motivo de castigo Que en invierno no habrá frío Y que el poder no es perseguido Quisiera te digo Que sueñen conmigo No son más que sueños Nunca se podrá cambiar Mientras vive en el planeta Esa plaga llamada humanidad lo que hagas, cerca acerca nuestra destrucción total El día en que menos lo pensabas Todos los habitantes de la tierra morirán Soñaré Soñaré e. e. Si estás allí Dime qué hacer para poder cambiar todo lo que dañé Apiádate Mi buen señor Que tras las nubes tristes que algo de amor Soñar. Con vientos de esperanza, con días de juventud Con gente sin prejuicios, ¿con qué soñarás tú? Soñaré Es verdad que el mundo se encuentra en paz De todo una meta que alguien quiera alcanzar I dream of real love and I dream that I can choose What kind of death I die for, but I know that it's not true I dream of what is the life, we dream of justice too I dream of children's dreams, but tell me God what can I do? I dream of human angels, I dream of being with you. with you I can dream all I want to, why don't you dream with me too?